Hola, gente, y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre qué es la inyección de dependencias y cómo la podemos lograr en Flutter. Es un paso importante para más adelante poder integrar pruebas automatizadas en nuestra aplicación. Si quieres aprender a programar a través de tutoriales y aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. También, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de nuestro Patreon, como lo hacen gm 75 Francisco Fuentes y Abner Velasco. Muchas gracias a ustedes por colaborar con el canal y ahora sí, vamos con el video. Antes de comenzar a hablar de inyección de dependencias, tenemos que pensar un poco en cómo queremos organizar nuestro código a fin de poder elegir el framework que nos va a acompañar en esa tarea. Ahora, por ejemplo, en lo, que era nuestro, en lo que es nuestro login state tenemos una ensalada de código donde tenemos cosas mezcladas de Google, de Firebase, de las Preferences, de Twitter. Más acá abajo tengo la implementación de Facebook comentada. Y eso hace que en el futuro si queremos agregar Instagram, por ejemplo, o alguna otra red social que no use el, ninguno de los métodos que tenemos ahora, sea un total espagueti de código donde esta clase va a seguir creciendo en cantidad de líneas y eso nunca es bueno porque perjudica la mantenibilidad de nuestro código a futuro. También un aspecto importante que todavía en este canal no empezamos a tratar pero vamos a tratarlo durante este año es que hace que sea mucho más difícil el escribir pruebas automatizadas para asegurar que nuestro código se ejecuta con el comportamiento correcto de manera automática. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es tratar de limpiar y hacer que este login state no dependa de ningún sistema de login específico, sino que dependa de una interfaz de la cual después vamos a tener implementaciones concretas para cada tipo de login que queremos soportar. Para eso vamos a crear otra carpeta que se llame OutProviders y dentro de ella vamos a empezar creando una clase que se llame OutProvider, este OutProvider la idea es crearla como una interfaz que no podamos instanciar, no queremos una instancia particular de OutProvider sino que vamos a querer una concreta, por ejemplo la de Google, pero Dart no soporta interfaces como en otros lenguajes, es decir, si yo escribo interface OutProvider, esto me tiré un error porque la palabra interface no existe. En cambio en Dart, cualquier clase puede ser una interfaz. Eso se llama Implicit Interfaces, que lo que hace es que cualquier clase puede, puede implementar la interfaz de otra clase sin tener que heredarse un comportamiento. Y esto básicamente lo que nos permite es que yo podría tener una clase que se llame Google Out, por ejemplo, que implemente OutProvider. eso funcionaría, si acá yo defino que tengo un método que se llama foo, eso implica que yo tengo que crear un override sobre ese foo y reimplementarlo, porque este out provider estoy tomando la interfaz y no la implementación, en cambio si yo pongo extend, es decir que yo heredo de la clase, yo acá simplemente Puedo no implementar y al llamar a foo se va a llamar al foo del padre. Esa es básicamente la diferencia entre si utilizo Extends o Implements entre mi clase y la clase padre. Con Implements lo único que hago es forzar a Google out a que, tenga, a que tenga estos mismos métodos y que tenga que implementar su propia versión. Es decir, el, la versión del padre no va a existir. Ahora, yo de este out provider no quiero una clase, no quiero poder instanciar, no quiero poder hacer un new, por lo tanto la tengo que hacer abstracta y al hacerla abstracta me permite no definir un cuerpo para la función y de esa manera puedo tener lo que en otros lenguajes se llaman interfaces que son estructuras de datos que tienen declarados qué métodos tienen que tener los hijos ¿Sí? en este caso lo, para hacerlo entonces hacemos una clase abstracta y ponemos los métodos que queremos que implemente el hijo los métodos que vamos a necesitar es un método para hacer el handle sign in que va a tener que retornar un Firebase User vamos a definirlo como vamos a definir que devuelve un Future y en principio vamos a necesitar solo ese método vamos a necesitar saber qué tipo de provider queremos crear por lo tanto nos vamos a llevar esta constante que tiene más sentido que esté en este archivo y este out provider va a tener una clase un método estático que devuelve un out provider que se llame create out provider y esto va a recibir un login provider para saber de qué tipo queremos crear el provider ¿Sí? esto es lo, que es lo que se llama un factory método es un método que a partir de este parámetro va a decidir qué instancia real de los de out provider va a crear vamos a empezar definiendo otro archivo que se llame google out provider y acá adentro queremos sí definir una clase que implemente esta interfaz que estábamos implementando recién que se llama OutProvider. En esta clase lo que vamos a hacer es tomar esta variable Google GoogleSignIn y vamos a importar la librería. Necesitamos un método de logout. Por lo tanto, lo vamos a agregar a nuestra interfaz. Y eso va a hacer que lo tengamos que agregar en nuestra clase recién creada. En el logout vamos a llamar, en el caso de Google, Google sign google.signin.signout. Sí, acá básicamente lo que estoy haciendo es mover el código. Y por último, para hacer un sign-in, vamos a copiar la parte que es específica de Google y la vamos a pegar en nuestro método handle sign a esto lo vamos a definir como asincrónico para poder hacer los diferentes await, estoy teniendo un problema de nombres porque google out provider existe, esto no es lo mejor, vamos a ponerle authentication provider para evitar conflictos y al google le vamos a poner google authentication provider Ahora sí, este out. Este out no tiene nada que ver con Google, es algo de Firebase. Por lo tanto, acá nos conviene devolver mejor un out credentials. Y vamos a dejar que la parte de Firebase lo maneje el login provider. Vamos a volver el credential y modificar nuestro authentication provider para que devuelva un out credentials. De esta forma... Este provider se va a encargar solamente de la comunicación con el servicio externo de autenticación y luego el login state se va a encargar de la parte de Firebase. Y ahí cada uno va a tener su responsabilidad, por lo tanto va a tener más sentido. Ahora este handle Sign-in lo podemos casi borrar. Y vamos a ver cómo utilizar ahora este Authentication Provider en nuestro código. Vamos a tener acá en algún momento definido nuestro Authentication Provider, que va a ser la instancia sobre la cual vamos a estar autenticado. Y esa instancia la vamos a inicializar en el login a partir de nuestro factory method. Para eso vamos a llamar Authentication Provider createoutprovider y le vamos a decir cuál es el método que eligió el usuario en la interfaz. Si, si presionó el botón de Google, esto nos va a devolver un Google Authentication Provider. A partir de ahí, toda nuestra lógica la podemos reducir a utilizar este provider en lugar del código específico de cada uno. Vamos a eliminar el switch que elegía la implementación. Y simplemente decir que tenemos un out credentials y que las vamos a sacar del authentication provider handle sign in. Una vez que creamos nuestras authentication credentials, podemos utilizarlas para hacer un login en Facebook. Eso nos va a dar, me está diciendo de tipo future. Tengo que hacer una wait, ahora sí. Esto nos vamos a llamar a, al signing de la implementación que haya elegido el usuario. Vamos a tener las credenciales. Con las credenciales obtenemos un Firebase User. Y acá nos faltaría chequear primero, por las dudas, chequear que el usuario no sea nulo. Y luego ya la lógica seguiría como antes y marcaríamos si estamos logueados o no. Y le diríamos que ya no estamos en loading. Y luego actualizamos la interfaz y con eso queda todo luego en el logout podemos preguntar por las dudas si, no, si nuestro authentication provider es distinto de null vamos a llamar al logout y por las dudas lo vamos a dejar de vuelta en null pues ya no estamos logueados ahora sí todo el código de Twitter y Facebook lo podemos eliminar y nuestra clase queda ahora solo de 73 líneas y podemos agregar infinitos authentication providers sin que esta clase necesite ser modificada para nada. Y eso es gracias a separar nuestra lógica en otro archivo como un provider que se encargue de toda la autenticación. Podríamos crear las clases Facebook Authentication Provider y Twitter Authentication Provider de la misma forma con el código que acabamos de eliminar de la clase LoginState pero lo voy a dejar para hacer offline ya que con esto se entiende el ejemplo ahora si quisiéramos escribir test sobre esta parte podríamos crear un LoginState y llamar al login con algún provider que sea de prueba y hacer que este create Authentication Provider devuelva una autenticación ficticia, por ejemplo que siempre esté logueado, que no le pega ningún back service, eso podría funcionar pero aún tenemos algunas cosas como el Shared Preference y el mismo Firebase que lo tenemos como carcodeado en nuestro código, la obtención de la instancia y acá la obtención del Shared Preference que idealmente esas cosas cuando uno testea es importante poder obtenerlas desde afuera a través de un constructor, eso es básicamente lo que se llama inyección de dependencias es la habilidad de una clase de recibir vía parámetros en sus constructores de las cosas que necesitamos para funcionar esta inspección de dependencia puede ser manual o completamente automática dependiendo el lenguaje el framework hay diferentes herramientas nosotros vamos a ver una que se llama getit que nos va a permitir pasarle dependencias a esta clase login state de manera semiautomática pero antes de entrar en GetIt, lo que vamos a hacer es modificar este constructor para que reciba dos parámetros. Por un lado, queremos que reciba un Shared prefer Preference y por, y por otro lado, queremos que reciba el Firebase Out desde afuera para no tener que crearlos acá. En realidad, si queremos hacerlo bien, bien, la teoría dice que deberíamos crear una interfaz que nos permita ocultar la interfaz de Shared Preference y Firebase Out de manera que crear objetos ficticios para esas implementaciones sea mucho más fácil que depender de las herramientas que nos den las librerías particulares. Seguramente hacer una clase mock o hacer una clase ficticia que implemente este Shared Preference no va a ser tan fácil hacerla como si tuviésemos una interfaz propia de Shared Preference que implementáramos después utilizando este Shared Preference. No sé si me están siguiendo. Con esto vamos a decir que nuestras preferencias entonces son las que nos pasan por parámetros y vamos a decir que el objeto out va a ser el Firebase out que me están pasando. Eso va, me va a obligar a sacar este final y vamos a sacar la inicialización de la, de la variable directa y eso además nos va a ayudar a que como ya tenemos la shared preference, este await no es necesario, por lo tanto este async tampoco es necesario. En realidad el async va a ser necesario porque este current user es asíncrono. Retorno un future, por lo tanto tenemos que esperar que termine. Ahora tenemos un error acá en este login state. Acá deberíamos... Poner el tag required porque estos parámetros son obligatorios y si no me los pasan, esto no va a funcionar. Y ahora sí tenemos acá un error diciendo que necesitamos parámetros concretos, por lo tanto, acá tenemos que empezar a trabajar de alguna forma para obtener tanto el Firebase Out como el Shared Preferences. El Firebase Out podríamos hacerlo fácil haciendo pidiendo la instancia como hacíamos antes, eso no sería un problema. Ahora el Shared Preference es un poco más difícil porque para utilizarlo tenemos que llamar al Shared Preferences.getInstance y necesitamos importar. Um, antes de hacer eso, tengo que pasarle con nombres las y para el Shared Preference es un poco más difícil. Se llama Preferences, no Shared Preference. Esto es un poco más difícil porque este Get Instance devuelve un Future. Entonces, no puedo asignar un Future a un Shared Preference. Por lo tanto, acá debería ser una Wait. Por lo tanto, acá debería ser un método asincrónico que no estoy seguro si este builder es capaz de soportar. Vamos a verlo. No, aparentemente, Provider no soporta que este Change Notifier Provider sea con un Future. Por lo tanto, estamos en algún problema. Ahora lo vamos a solucionar utilizando la librería GetIt lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro avespec.yaml e instalar la librería Getty que al momento de este video va por la 3.1.0 le damos a Packages Get y la versión es importante porque antes de la versión 2 la interfaz era diferente así que pueden llegar a encontrar videos o, o artículos en blogs que utilicen esta librería de otra forma tengan en cuenta que creo que la versión 2 más o menos cambió la interfaz por lo tanto asegúrense de la versión que están utilizando o la versión que está utilizando lo que están leyendo por el cambio de API y una vez que tenemos instalada esa librería vamos a crear un archivo que se llame di.dart que lo vamos a poner a la altura de nuestro main.dart y este archivo va a definir una función que se llame init, que va a ser la función donde definimos nuestra inyección de dependencias. La librería GetIt para trabajar con la inyección de dependencias se basa, vamos a importarla primero, importamos getit.dart y utiliza el objeto GetIt y tiene el atributo instance o también podemos usar la I mayúscula para tener un acceso más corto en el código que nos devuelve una instancia de getit. it. En este caso vamos a crear una variable que sea privada por las dudas y que sea guión bajo L. El L es por locator y de esa manera la vamos a poder acceder con guión bajo L en vez de tener que usar get punto instat o get punto I cada vez que querramos acceder a algo. ¿Cuál es la idea de GETIT? GETIT es una especie de singleton, es decir, que tenemos una instancia de GETIT en todo nuestro sistema y en este GETIT nosotros podemos registrar diferentes objetos y después alguien en algún momento puede pedirle a la habilidad de GETIT que le dé una instancia de un cierto tipo. Si esa instancia está registrada, se le va a devolver y si no, va a tirar un error esto es en cierta forma parecido a lo que hace provider cuando nosotros acá estamos registrando los providers después alguien puede consumir como acá consumimos el TeamState y pedirle a, a provider que nos devuelva una instancia de este tipo pero la diferencia básica está en que provider está más pensado para incorporarse a, al árbol de, de tree y hacer updates que se reflejen en, otro, en, en otros providers o en la interfaz, cuando en GetIt está pensado más para servicios globales. Piensen en esto, por ejemplo, en cosas de bajo nivel, como crear un cliente HTTP, como crear la instancia de una librería que nos permita crear, pegarle a la API, o en este caso nosotros lo vamos a usar para crear nuestro login state, que es algo de nuestro modelo de negocios, y no está tan atado a la parte de la interfaz. Simplemente tenemos un state. La idea es de GetIt poder automatizar que este Shared Preference se lo entregue de manera automática en base a las configuraciones que nosotros les digamos. Lo mismo con esta instancia de Firebase Out. Ahora vamos a ver un poco más para que se entienda. Para registrar cosas, básicamente tenemos tres tipos de métodos. Tenemos un Register Factory, un Register lazy singleton y un register singleton, el, el factory lo que hace es nosotros le damos una función y cada vez que alguien hace un get de ese tipo de dato que retorna a nuestra función lo que hace es llamar a la función y crear una nueva instancia, es decir el factory cada vez, que es cada vez que es llamado va a devolver una nueva instancia, en cambio el singleton va a devolver siempre la misma instancia que es la que nosotros le estamos dando en el primer parámetro si nuestro objeto es muy pesado para ser creado en la inicialización de la aplicación y eso haría que la aplicación tarde en arrancar, tenemos la opción de hacer un singleton lazy, que la primera vez que alguien lo acceda se va a llamar a la función para que se cree el objeto y la siguiente llamada se va a devolver el objeto cacheado. Dependiendo cuál es el caso de uso, tenemos que ver cuál de los tres nos interesa utilizar. Vamos a utilizar, por ejemplo, el register factory vamos a crear una función que nos devuelva la instancia de firebase out en este caso podríamos usar tanto un singleton como un factory pero como el firebase instance ya es de por sí un singleton cada vez que alguien llame a obtener un firebase out esta función va a ser llamada y se va a devolver siempre la misma instancia. Como sabe GetIt cuál es el tipo de dato que estamos registrando, lo saca de esta función. Si nosotros queremos ser explícitos, se lo podemos agregar como un tipo al nombre de la función para que quede explícitamente seteado que esta función de registración está registrando un objeto de tipo FirebaseOut. ¿Esto por qué nos sirve? Porque cuando nosotros queremos obtener el objeto nosotros, por, nosotros podemos por ejemplo llamar a l.get y este get lo que va a hacer es tratar de traernos un objeto pero ¿de qué tipo va a ser el objeto? del tipo que sea la variable al cual lo vamos a asignar de esta manera como este get está llamado sobre una variable que es de tipo FirebaseOut, este get tiene un return time FirebaseOut, por lo tanto lo que va a hacer es buscar un factory que esté registrado para un FirebaseOut. Por lo tanto va a terminar llamando esta función y este get va a terminar llamando, va a terminar retornando un FirebaseOut.instance. Y de esa manera va resolviendo las dependencias. Si no queremos llamar al punto .get, el getIt Implementa una interfaz que se llama calable, por lo tanto se puede llamar directamente con paréntesis, como si fuera una función, y tiene el mismo efecto que llamar a get, con lo cual escribimos mucho menos código. Si quisiéramos registrar cosas como la Shared Preference, nosotros podríamos nuevamente, en este caso, registrar un singleton, pero entramos en el mismo problema que teníamos antes, donde acá tenemos que hacer una wait de Shared Preference. Por lo tanto, acá vamos a necesitar de una variable intermedia para hacer nuestro await y esta ya de preference es la que vamos a registrar como singleton. Obviamente, para poder hacer un await tuvimos que agregar el async a nuestra función init y de retornar que devuelve un future esto va a ser importante porque cuando llamemos al init vamos a tener que hacer una wait para asegurarnos que este Shared Preference esté inicializado para cuando la aplicación lo necesite ahora ya tenemos registradas nuestras dos factores principales que es la de Firebase Out y la de Shared Preference lo que podemos hacer es registrar un Lazy Singleton y este Lazy Singleton lo que queremos hacer es que no devuelva una instancia de nuestro login state. Usamos singleton porque queremos que en este builder siempre se construya la misma instancia. Si usáramos el factory, cada vez que se llama al builder se estaría creando una nueva clase login state y perderíamos el estado que podría estar almacenado en esa clase. Entonces, por las dudas, a nosotros nos va a interesar tener solamente una instancia de login state pero en este caso queremos un solo login state para toda la vida de la aplicación por lo tanto usamos un singleton y de ese singleton vamos a usar el tipo lazy porque queremos que nuestra librería de getit le pueda inyectar los parámetros si usáramos singleton y lo llamáramos de esta forma cuando yo quiera pasarla acá por ejemplo las preferencias las preferencias recién estaban registradas Así que corremos el riesgo de que si esto lo ponemos en otro orden falle porque las preferences no fueron registradas antes del login state, lo cual nos puede dar muchos problemas por lo tanto lo mejor es usar un, single un lazy singleton solamente por precaución. Entonces ahora lo que nos queda es decirle a este login state cómo va a obtener sus preferencias. Y para eso vamos a depender de nuestro inyector de dependencias y simplemente vamos a hacer un llamado, como vimos antes, a guión bajo L, como si fuera una función. Y para nuestro Firebase Out también vamos a llamar a la misma función. De esa forma, cuando se ejecute este código, este preferences se va a resolver a partir de get it que lo que va a hacer es buscar cuál es la instancia o la factory que, que devuelva el tipo SharedPreference que va a ser esta, por lo tanto va a devolver esta instancia, y cuando llame a este le van a estar un Firebase Out, va a detectar que está esta factory, va a llamar a este método y me va a devolver esa instancia. Por lo tanto acá nuestro Login State automáticamente se va a registrar con este SharedPreference. Si nosotros tuviésemos otra clase de Jared Preference que sea nuestra y la registramos acá, suponiendo que podemos implementar esta interfaz, lo que va a pasar es que nuestro login state va a tener esas preferencias. ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos hacer registros, podemos cambiar implementaciones en todo nuestro código simplemente cambiando cuál es el singleton o el factory que queremos utilizar. Una vez que tenemos hecho este registro, podemos volver a nuestro main.dart y podemos retornar nuestra función. ¿Cómo vamos a retornar nuestro login state? Simplemente vamos a llamar a getIt.instance y lo vamos a hacer como una llamada. Vamos a importar la librería getIt. Y otra vez, esta llamada función lo que va a hacer es fijarse quién, quién registró un login state y devolver esa instancia. Vamos a arrancar simulador y vamos a correr la aplicación. Tenemos un error, tenemos que importar nuestro out provider. Vamos a arreglar algunos errores que me quedaron sueltos. Ahí vemos que al arrancar obtenemos un error. Nos está diciendo que el objeto de tipo login state no está registrado en GetIt. Entonces nos pregunta si realmente pasamos una interfaz. Y la verdad que no, no pasamos nada porque este método init no lo llamamos nunca. Para eso vamos a convertir esta función en un bloque. Y vamos a llamar. Y vamos a tener que llamar a la función init. Vamos a importar nuestro archivo de i.dart. Vamos a tener que hacer nuestro main async ya que el init también es async y vamos a hacer un await. vamos a ponerle un alias a esto para que no se confunda la función y vamos a llamar a la función di.init ahora sí reiniciamos la aplicación vamos a probar reiniciando desde cero y ahí estamos teniendo otro error lo que nos está diciendo es que aparentemente nuestro Chared Preference como se quiere conectar con un Method Channel que es de la parte nativa necesitamos asegurarnos que los widgets están inicializados vamos a llamar Widget Flutter Rindy. Ensure Initializer es un método estático, no hay que hacer nada vamos a reiniciar ahora y ahora sí, nuestra aplicación arrancó sin ningún problema. Significa eso que deberíamos tener un login state. Que cuando yo presiono el botón de Google, me dispare el login con Google. Me pone el list loading Y me está diciendo que esto, handle sign in, fue llamado sobre un null. Si vamos a nuestro login state. Eso significa que fue este, el que se llamó sobre null. Y si vamos a nuestro OutProvider, obviamente no implementamos nada todavía. Vamos a hacer un switch sobre Provider. Y en el caso de Google... Vamos a devolver un Google Authentication Provider. No confundir con el Google Out Provider, que es la clase de Google. Vamos a reiniciar. Nuevamente tenemos nuestra clase. Cuando apretamos la G, se empieza a ejecutar la lógica y nos va a empezar a preguntar si queremos hacer un login con Google. Si le doy continuar, voy a seguir los pasos hasta estar finalmente logueado al cancelar me tiró un error, eso es porque mi credentials volvió en nulo, lo vamos a arreglar, arreglar diciendo que si las credentials son igual a nulo, simplemente retornar, no, vamos a preguntar que si son distintos de nulo, podemos seguir con el login y si no, no, para que el loading desaparezca Nuevamente login con Google, cancelamos, la interfaz vuelve y no tengo ningún error. Ahora que tenemos este método init, donde estamos definiendo diferentes objetos, nos permite más adelante, por ejemplo, recibir acá un environment y cambiar estas implementaciones dependiendo si el environment es producción, si es desarrollo, si el environment son los test unitarios y nos da la flexibilidad de, sin que tener que modificar, por ejemplo, esta parte del código, hacer que nuestro login state se comporte de manera distinta según el caso de uso donde querramos ejecutar nuestro código. La inyección de dependencias es una parte fundamental para la separación de, lo, de las distintas partes del sistema y su inicialización. No es un tema fácil, no es un tema que sea sencillo de entender dependiendo de la librería Muchas veces ayuda y muchas veces nos complica. Pero es algo que tenemos que manejar en nuestro kit de herramientas para seguir mejorando día a día. Así que bueno gente, sin nada más que agregar. No se olviden de suscribirse porque en próximos capítulos vamos a seguir con este tema y viendo cómo modificar esta inyección de dependencia para manejar diferentes entornos y a su vez cómo agregar test automatizados. No se olviden de darle a la campanita para no perderse esos videos y compartir y darle like. Sin nada más que agregar, los dejo hasta la semana que viene.